Nosotros aquí no tenemos luz, lo que tenemos es una porquería de luz y pagando luz cara. Cobrando la luz carísima. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes con la energía eléctrica? Ah, a Dios a los alambres, alambritos de codete y entonces vienen a cobrar la luz con esos alambritos, sin ellos poner alambre para acá. Y una luz cara. Cada vez que pasa un, un camión, se, se lleva los alambres, nos metían un mambo de que que, que le que iban a sacar y que contratan. Y, y que para poner no, la, la luz buena y no metieron cuento y no, no han venido a Como usted puede ver, lo que tenemos son alambre de Codetel pero cobran el servicio, entonces no entiendo por qué no tiran el, el tendido eléctrico como debe de ser. O sea, usted me está diciendo que sin tener un cableado desde de norte están cobrando... Así es.